minuto a minuto hora a hora lo que está aconteciendo y aquí la cosa está delicada porque estos señores siguen jugando A hacer peripecias, cochinadas Y a señalar Lo más irónico es que ellos están señalando Señalan a la oposición Señalan a las ONGs Señalan a la comunidad internacional Señalan a los Estados Unidos Pero ojo mira Con uno están señalando y los otros tres Los están señalando a ellos O sea uno no puede jugar a esa vaina Porque ellos están jugando a la psicología inversa ¿Qué es lo que pretenden? Apabullar a todo mundo, pretenden de una forma muy diplomática silenciar bajo el miedo bajo la persecución bajo la zozobra de qué les puede pasar eso es lo que están jugando rodríguez se jugó una, una estrategia para encochinar hasta la zona y ahorita se le volteó la torta. Ay, ay, ay. Es que eso es lo que yo voy. Igual está haciendo Cuba, está haciendo Nicaragua, donde sencillamente vuelven y juegan a la psicología inversa. O sea, ellos hacen las fechorías y después culpan a los otros. No olvidemos lo que pasó en Venezuela hace como un año... ...donde resulta que los de la oposición perseguían... ...los de la legal asamblea nacional... ...perseguían a los delincuentes... ...y resulta que a Nicolás se le hizo muy fácil... Llegar y coger esos delincuentes y ahorita son representantes en la asamblea nacional, tienen unos cargos muy importantes y los ladrones pasaron a ser los acusadores, es que son descarados. Pero eso es lo que hay, desafortunadamente el socialismo, el izquierdismo, el progresismo, el castrismo, el comunismo es un cinismo, porque no es más. O muéstrenme en otra cosa. Si hay otra cosa para mostrar, con mucho gusto yo la presento acá. Pero no hay nada que ver que ha dejado esos esos ideales, esas doctrinas baratas que en el siglo 21 cuesta trabajo entender que todavía existen. Porque no han dejado nada. O si no ejemplo de eso, miremos a Cuba. Cuba hace antes de Fidel Castro que era una isla progresiva, una isla... Abundante una isla con todos los avances y toda la tecnología a vida y por haber. Ahorita desafortunadamente no hay ni internet. Es desastroso que en pleno siglo 21 esta gente todavía sea tan obsoleta y les toque conseguir para hasta para una llamada. Que nos mostraban a nosotros una cuba hermosa, bella, sí, perfecto. Pero a la realidad ya esa belleza se acabó. Por eso lo que está pasando en Venezuela, Cuba y Nicaragua en estos momentos, que es lo que está más latente, que están en riesgo de caerse cualquiera de esas tres, por eso aquí minuto a minuto estamos diciéndolo, dice, cagaos y con el agua lejos, así le está pasando a los de la cúpula chavista, entre ellos mismos se contradicen, porque en un video de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sobre el atentado contra Iván Duque y una base militar, desmiente los argumentos del régimen dictatorial de Nicolás Maduro contra redes Jorge Rodríguez presidente de la usurpada Asamblea Nacional culpó a Javier Tarazona de dos hechos claros de los que la guerrilla asumió públicamente su autoría el bloque Magdalena medio de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia publicada oígase bien, con fecha 24 de julio del 2021 que los señalamientos que el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez hizo contra el coordinador Nacional de la ONG Funda Redes Javier Tarazona son totalmente falsos. Igual lo que ellos dicen tener, o sea, en este momento ellos abusan de su poder, porque como sabemos que tanto Jorge Rodríguez como la hermana del eh, Delcy Rodríguez comparten el poder con Nicolás Maduro a quien sirve de manera reverencial, no tanto eso, ellos son los que le lavan los pies a Nicolás, ellos son los que son los, los empleaditos ahí las... por eso ellos son fieles y firmes a Maduro, uno de ellos tenía que jugar un papel relevante en el encarcelamiento contra Javier Tarazona y en la persecución contra Fundarredes, pero como dice el tiro le salió por la culata, ¿Cómo es que se paran las garzas? así mire así le salió pero antes de iniciar la noticia los invito a que se suscriban a nuestro canal leen like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales para que día a día estemos mejor informados y estemos minuto a minuto pendiente porque esto está calientico. En cualquier momento vamos a tener una noticia espectacular de que cualquiera de esos se vaya. Y le voy a decir una cosa para calentar más esto. La demora es que caiga una dictadura y detrás de eso vienen las otras porque están amangualados unos con otros. En una transmisión televisiva el 13 de julio del 2021, Jorge Rodríguez se refirió a los sucesos que relacionó con dirigentes opositores asegurando que había la preparación de otro in intento de magnicidio como el del 5 de agosto del 2018. Según Rodríguez, con poca coherencia, como suele hacerlo porque ese es otro que no a pie con bola, él es un bruto con título, pero obviamente el patrón mayor, el más bruto es el jefe, que es el propio Maduro. Con muy poca coherencia, Rodríguez insistió en involucrar a Tarazona, a quien señaló de pretender una puesta en escena con el gobierno colombiano para simular el ataque. Que sufrió la aeronave en la que se trasladaba el presidente de Colombia, Iván Duque. Hasta ahí, todo ese chisme por parte de Jorge Rodríguez estaba perfecto. Hasta ahí todo. Pasaba color de rosa para ellos. Javier Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, insiste en culpar a Javier Tarazona de dos hechos de los que las FARC asumen autoría. Pero como digo, no se ponen de acuerdo ni para delinquir, porque el video que mostró recientemente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dan a conocer que ellos son los que asumen la autoría de esos hechos. Y no podemos hablar de una cosa, no podemos ir a decir que es que Tarazona está trabajando con la guerrilla cuando es Tarazona la que tiene a la guerrilla arrinconada junto con el gobierno de Nicolás Maduro porque ellos lo está, están haciendo sus fechorías en sociedad. Supuestamente Rodríguez enseñaría las pruebas contra, contra Tarazona y fundar redes, pero aún no termina de armarlas. Todavía las está armando Todavía está mirando a ver cómo puede mostrar algo Pero es que es lo que suele suceder con ellos Ellos hablan de pruebas pero nunca las muestran Mientras los tres activistas siguen detenidos en el helicoide Y no en la antigua cárcel de la, de la planta Como lo había asegurado el propio Rodríguez Ahora en el caso de Cuba pretenden hacer ver el Che Guevara Mi primo, accidente familiar Yo creería que es un accidente familiar Pero ahora vuelvo a la carga en vista de la valiente revuelta de los cubanos hartos de estar hartos por el avasallamiento cruel de sus libertades elementales. Hoy por hoy hay que ser muy cretino para estar del lado de los carceleros castristas, la denominada tragedia de los comunes, donde, los que, donde lo que es de todos y a la vez no es de nadie, sino de un grupito de miserables el Che explicó que el verdadero revolucionario, oígase bien el verdadero revolucionario debe ser una fría máquina de matar eso lo decía el Che, recordemos que Cuba a pesar de las monumentales barrabasadas de Batista, era la nación de mayor ingreso per cápita de latinoamérica eran sobresalientes en el mundo de las industrias del azúcar refinerías de petróleo cerveceras plantas minerales plantas de minerales destilerías de alcohol licores de prestigio internacional líneas ferras de gran confort y extensión hospitales y universidades teatros y periódicos a gran nivel asociaciones científicas y culturales de renombre fábricas de acero alimentos turbinas porcelanas y textiles todo esto ha antes de que el Che fuera ministro de industria periodo en el que el desmantelamiento fue escandaloso La divisa cubana se cotizaba a la par con el dólar, óigase bien, eran igual a la par con el dólar Antes de que el Che fuera el presidente de la banca central La pregunta a todo esto, ¿qué pasó con todas esas riquezas, con toda esa prosperidad? Porque si miramos Cuba se quedó en el tiempo los únicos ricos que hay es los Castro y, lo, y la cúpula de bandidos que están alrededor del él. De resto, Cuba está en la miseria, en la pobreza absoluta. Volví y digo, se quedó en el tiempo. Conclusión. El chef es la facultad de manejar a su capricho la vida y el fruto del trabajo ajeno en una demostración de una mezcla diabólica de ignorancia, malicia y soberbia sin parangón. Termino con estas palabras... Cierro con una confesión, mi cumpleaños fue el 11 de julio, el día que recibí el mejor regalo del mundo, el comienzo de la revuelta de cubanos valerosos contra la tiranía y ese maldito régimen. Ahora si comparamos estos gobiernos con Nicaragua, vemos un claro ejemplo de estos abusos contra las reglas de juego de la democracia y es el de gobiernos que intentan imponer la reelección presidencial indefinida porque no se quieren bajar de ahí que se ha vuelto un rasgo del autoritarismo del siglo XXI. Claro que si estos gobiernos de mierda nos mostraran prosperidad, abundancia, crecimiento, se podría pensar diferente, pero solamente saquemos dos conclusiones. ¿Cómo era Venezuela antes de Chávez y cómo era Cuba antes de Fidel? Y ustedes saquen sus propias conclusiones. Los gobiernos democráticos de Latinoamérica, todos signatarios de la Carta Democrática Interamericana del 2001, deben condenar esa perniciosa práctica reeleccionista para prevenir que ella siga erosionando las democracias de las Américas. Vuelvo y digo, como era antes de Chávez, Venezuela? como era antes Cuba, antes de los Castro?